Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien El día de hoy vamos a ver un video eh, que me dejaron justamente en los comentarios del canal Porque está muy relacionado lo que dice este muchacho con eh, todo lo que ha pasado con Omega Pro Y todo lo que pasa con este tipo de estafas eh, Ponzi Entonces, vamos a verlo y eh, le voy a poner pausa, obviamente, porque tengo que comentarlo Porque si no, estaría simplemente agarrando el video del muchacho y poniéndolo en mi canal Estaría duplicándolo, y esa no es la idea Si ustedes quieren ir a verlo, voy a dejar el link en la descripción Para que ustedes vayan y lo vean completo, sin pausas, ni nada Pero si ustedes quieren verlo aquí, con mis comentarios, pueden hacerlo eh, Vamos a ver el video eh, de... Él se llama, el canal se llama, déjenme ver, Trading Ideas. Este es el canal de este muchacho y habla muy, muy, muy claro, muy específico. Vamos a escucharlo. Me han pedido mucho que haga este video en donde explique en forma general cómo funcionan los supuestos esquemas Ponzi que tienen que ver con criptomonedas o high frequency trading o trading algorítmico. Voy a hablar primero de cómo funcionaba Daily, que era una plataforma en donde supuestamente ganabas dinero a través de una criptomoneda y ellos iban colocando dinero ganado, te mostraban ganancias en la aplicación del celular. Y luego vamos a hablar de los sistemas de High Frequency Trading como Megapro, GoArbi, Turbo o cualquier otro que tú conozcas. Y si, si conoces más, colócalo en los comentarios. Entonces, hablemos primero de Daily. Yo he simulado una plataforma muy similar a Daily, obviamente menos diseñada, pues no me puedes pedir mucho. Pero básicamente así se veía la plataforma desde el celular. O sea, esto es una página web, como podrás ver, es una página web sencilla y así más o menos se ve... Vamos a ver entonces de dónde salen todos esos números que se ven en estas páginas web de todos estos fondos. Desde el celular. <coughs> los fondos iniciales te muestra las ganancias del día, el nombre o el usuario que es dueño de estos fondos, el saldo total. Muchos piensan que porque salgan esos numeritos ahí ya es real. 147.44. Yo a esta página le he colocado trading ideas. Aquí lo puedes ver, es slash bot. ¿Listo? Estoy simplemente haciendo un ejemplo de cómo funcionaría un supuesto robot. Si yo me invento un robot de algoritmo de high frequency trading, le pondríamos tradingidas slash bot. ¿Listo? ¿De dónde salen estas supuestas ganancias que yo escribo en esta página? De una base de datos muy sencilla. Simplemente coloco mi nombre, ¿cierto? Mira estas. Vean que ahí está el, la información de la persona que se registró y que... Eh, compró una licencia, <coughs> correo electrónico, nombre, la cantidad con la que inicia o la cuenta que tiene y, eh, y ahí está toda la base de datos Es exactamente igual a cómo funciona Omega Pro, cómo funcionaba ganancias deportivas Cómo funcionaba eh, Pietra Verdi, las que ustedes quieran mencionar Es una base de datos que he creado y este usuario Rubén Cano ingresó a la base de datos el día 12 de octubre del 2021. Entonces, por ejemplo, el día de hoy las ganancias para este usuario han sido 236 dólares. Y yo programo mi base de datos para que todos los días escriba ganancias a cada uno de los usuarios dependiendo desde el día en que está conectado. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Mira, yo simplemente hago una tabla de días. Entonces yo le digo el día 3, 5 de diciembre, que es el día 704 de la base de datos, agregue 261 el 6 de diciembre 268 hoy concretamente es 16 de enero de 2023 entonces yo le estoy diciendo a la plataforma le estoy diciendo a esta base de datos de acá le estoy diciendo miren esta es la fórmula le estoy diciendo váyase a la tabla número 7 a la tabla número 7 y coloque el valor que corresponda al día de hoy listo entonces él simplemente lo que Haces, coloca el valor que corresponde a la, la información de, hoy, de la otra tabla. Y así va a colocar ese número para todas o todos los usuarios de la base de datos. También yo podría ser un poquito más exótico y decir, hay unos usuarios que ganan un poquito más, un poquito menos. Entonces, simplemente es colocar una condición adicional en la base de datos. Bien, para mañana todos van a ganar 261 para el 18 de enero, 259. Y tengo ganancias... Hasta el 2024, hasta el 1 de enero del 2024, tengo ya ganancias proyectadas hacia adelante. Esto es muy sencillo de hacerlo y esto han engañado a las personas con eso Claro, si yo te estoy acumulando ganancias, acumulando ganancias, acumulando... Él lo hizo hasta el 2024. Cuando en estas plataformas no se le ven reflejadas a usted las ganancias en X o Y día, es porque la tabla llegó hasta ahí. <ríe> Simplemente no le, no le agregaron más... Y dicen, uy, es que hubo un problema, pero vamos a hacérselo llegar a las ganancias del día anterior. Y vuelven a llenar esta tabla con seis meses más, por decirle algo a ustedes. Hablando ganancias, pues eso va generando un supuesto ingreso. Porque si te acumulo ganancias diarias, un aumento diario, y tú vas a sentir que estás ganando diariamente. Entonces tú tienes un botoncito que dice retirar. Tú... Perfecto. Ahora, esta tabla, eh, pongamos por ejemplo, que es las ganancias de todos los que compren la licencia de 100 dólares. Si hay alguien que compró una licencia de 500 dólares, pues hay que hacer una tabla de estas para la gente que eh, invirtió 500 dólares. Y así con todas las licencias que tienen. Simplemente hacen una, una tabla en Excel con todas estas fórmulas que jalen las ganancias diariamente. Tú le das a retirar y resulta que yo te pago tu dinero y tú vas a creer que esto es real. Obviamente, porque te estoy entregando dinero. Listo. La entrega del dinero es muy sencilla para los que me dicen, pero ¿de dónde sacan tanto dinero? Una línea de crédito, un banco, socios del esquema. Eh, eh, generar el dinero para esto es realmente fácil. Ahora eh, hay algo que, que hay que mencionar y es que los esquemas Ponzi de antes duraban menos que los de ahora. ¿Por qué? Porque los de antes funcionaban con dinero fiat y el dinero fiat Sí tiene variaciones a veces baja a veces sube pero no es tan drástico como hacen ahora con las criptomonedas por ejemplo en omega pro pagan en usdt cuando empezó eh, omega pro el usdt estaba muy bajo como a mediados de digamos a, a, de su vida digamos a los 23 años fue cuando tuvo su pico más alto entonces qué fue lo que pasó aunque Omega Pro reciba, eh, pague más bien las ganancias del dinero de la misma gente, del dinero cripto, del dinero USDT, ese dinero, el inicial que ellos compraron, funciona como holding, como holdeo. Lo que hacen es que simplemente en el punto que está, si ellos lo compraron cuando estaba por decirles algo en mil dólares y ahorita está en 16 mil dólares, Imagínense que todo eso que ellos tenían en, en USDT en el momento que iniciaron, lo venden y con ese mismo dinero pueden pagarle a todas las personas que están debajo. Y con ese mismo dinero les sobra para hacer eventos, para ir a Islas Maldivas, para gastar en marketing o promoción. Pero cuando el USDT está bajo, como es en este caso, eh, ya más bien ellos están perdiendo dinero. Y esto también los obliga, aparte de que no entre gente, si no entra gente y no se pueden apoyar con el tipo de cambio que tiene el USDT en el punto que ellos lo compraron y en el punto que está ahora, eso los obliga a crear un hackeo. Eso los obliga a eh, decir, tenemos que hacer audiciones, auditorías, tenemos que hacer KIC, todo lo que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque el esquema Ponzi se basa en dos fases. La fase del Ponzi como tal, que necesita dinero para ingresar, eh, para pagarle a las demás personas. Y la parte del cripto, que como tiene esas fluctuaciones, a veces puede estar bien, a veces puede estar mal. Y si ellos el dinero que tienen acumulado lo venden en, en un punto bastante alto, digamos que no necesitan ese mes que eh, entre más gente porque... Por el, la propia fluctuación que tuvo, ya pueden sobrevivir dos, tres, seis meses más. Entonces eso es lo que hace que los esquemas Ponzi duren más. Omega Pro está cambiando de nombre, está haciendo otra plataforma. ¿Por qué? Porque está ahorita el USDT en un punto muy bajo. Todas las personas que entren ahorita van a apalancarse del de USDT y van a esperar a que esté alto y el ciclo vuelve a empezar nuevamente. Entonces, eh, era un paréntesis que quería hacer para que ustedes entiendan más o menos por qué es que los esquemas Ponzi duran tantísimo tiempo en esta época. Ahora, si, si de hoy a mañana el USDT vuelve a subir a eh, niveles altísimos, pero altísimos, que ellos tengan una gran ganancia de un... 1200%, por decirles algo. Pues Omega Pro dice, ya todo está solucionado, vamos a pagarle a todo el mundo y seguimos igual. Por eso es que eh, no solamente es, eh, es un Ponzi como tal, sino que también ellos eh, se apalancan de la cripto para eh, jugarle al casino. Ver, ok, eh, tenemos eh, 500% de ganancia, subió el USDT cinco veces de a como lo teníamos antes. Lo vendemos y con ese dinero le pagamos a la gente. Así de grave es este, este sistema. Listo. Y esto un profesional en, en gestión de tesorería puede manejar un esquema Ponzi. Y un esquema Ponzi puede durar años. De hecho, quiero recomendarte que te vea la serie de Netflix que tiene que ver sobre Bernie Madoff. Este esquema Ponzi Demasiado, duró 30 ya la vi. años 30 años. Ahora, entonces... Así es que funciona. Simplemente es colocar números en una base de datos, programarlos y esos números van a salirte en algo que parece una plataforma y lo único que tú haces es cobrar. Y claro, te va a generar la sensación de que esto es un dinero real. Y yo te voy a decir, este dinero lo hago desde el trading algorítmico, desde un algoritmo súper especial que solamente tengo yo y que no conocen... Eh. Una hoja de Excel. <risas> en Mary Lynch, o no conocen Bank of America, o no conocen en ningún hedge fund de Nueva York, solo lo conozco yo y lo doy para personas como tú. Ese es el, el cuento que yo te puedo meter a través de esto. Ahora bien, ¿cómo funciona presuntamente Warbit, Turbo, eh, Omega Pro? ¿Cómo funcionaban estos esquemas ¿Y cómo, podrían, y cómo te podían mostrar resultados en una plataforma de trading? Es exactamente lo mismo, es utilizar una base de datos. ¿Y cómo se hace? Básicamente te vas a MetaTrader, a la página de MetaTrader y te vas a la opción que dice Brokers. Y le das donde dice MetaTrader para Brokers. Listo, le das allí y contratas el servicio de MetaTrader para un broker. ¿Qué es el servicio MetaTrader para un broker? Básicamente MetaTrader te va a decir, cuando tú instales MetaTrader, MetaTrader te va a decir, hey, ¿de dónde saco la información de tus clientes? O sea, ¿cómo sé yo, MetaTrader, que tus clientes están ganando dinero? ¿Cuánto sale? Ahora, un pequeño paréntesis. No necesariamente porque un broker o una plataforma utilice MetaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, la que ustedes quieran. Simplemente son diferentes servidores. No necesariamente porque lo utilicen, es legal o es oficial o tan siquiera es real. Simplemente es una herramienta. Vi por ahí eh, en algunos grupos que estaban poniendo, es que MetaTrader ganó un premio a mejor plataforma. Entonces eh, Omega Pro es una buena plataforma. Gente, eso es tonto. Esto es como que si usted eh, mandara un documento queriendo estafar a alguien, eh, un documento engañoso en PDF. Eh, perdón, en Word. Entonces que usted diga, no, es que esto es real porque está hecho en Word. Y Word está hecho por Excel, eh, por Microsoft. Y Microsoft, eh, o sea, y Microsoft es una empresa grandísima, real, auditada. O sea, MetaTrader es simplemente la herramienta. La herramienta que se puede utilizar para bien o para mal. No necesariamente porque esté en MetaTrader, es real. En MetaTrader también se alojan muchas estafas. Y como repito, MetaTrader es únicamente una herramienta para ver tus movimientos, tus, eh, todo lo que tiene que ver con trading y eh, toda esa información la agarra de puede ser mercados de Nueva York, Puede ser de, de diferentes partes, pero reales. Cuando esa información la agarra de una hoja de Excel, es cuando esto es una estafa. lo tienen? ¿Cuánto dinero tienen? Pues entonces MetaTrader lo que pide es que se conecte con tu base de datos. Cuando tú eres un broker no regulado, tú puedes tener cualquier tipo de base de datos. ¿Listo? Es una base de datos muy sencilla. Y así como en el ejemplo que te mostré, tú tienes una lista de clientes y en tu base de datos tú pones un software que escriba información de tus clientes todos los días. Entonces, claro, MetaTrader lo que hace es jala la información de la base de datos del broker hasta el servidor de MetaTrader y muestra la información a cada uno de los usuarios en su celular. Entonces, claro, hay una sensación de que tienes una plataforma como MetaTrader que te está mostrando ganancias, pero en realidad esas ganancias están saliendo de la base de datos del broker. Por eso este tipo de brokers no son regulados, porque si fueran regulados en Estados Unidos, tú no pudieras hacer esto. Esto solamente se puede hacer cuando tú tienes o manipulas un broker. Un broker lo puede montar usted, lo puede montar. Yo es muy sencillo montar. Abres una empresa privada en San Vicente y las Granadinas, manejas una base de datos en SQL y esa es la base de datos que le vas a entregar a MetaTrader. ¿Por qué sé yo de eso? Porque yo soy dueño de una plataforma de trading y sé perfectamente cómo funcionan las plataformas de trading. Esta concretamente es mi plataforma de trading, es, está, está logueada con cualquier usuario y esa plataforma concretamente es una plataforma demo listo mi plataforma de trading se conecta a demo y se conecta a real las cuentas reales van a mercado real en Nueva York y es imposible Correct. manipular la base de datos del broker porque nosotros tenemos un broker regulado en Estados Unidos entonces no podemos meterle la mano a la base de datos pero concretamente aquí te estoy mostrando una cuenta demo Qué pasa si yo en la cuenta demo o si en la cuenta demo se alimenta o las estadísticas de la cuenta demo se alimentan de una base de de datos y esa base de datos jala la información que yo le coloque si yo le digo esa persona tiene 30 mil dólares de saldo la plataforma va a reflejar los 30 mil dólares si yo le digo que compró acciones de apple a 10 dólares hace 5 años él simplemente coloca las compras a 10 y compara el precio de Apple hoy y va a decir que soy millonario en la plataforma demo, entonces si el alumno, yo no le digo que es demo, sino que le digo y le meto un cuento que esto es real y que estoy, estoy haciendo trading algorítmico por él y esa persona ve el saldo y me cobra dinero y yo se lo pago, pues va a creer que en realidad esto está funcionando entonces de esto sé bastantico porque soy dueño de una plataforma de trading y sé perfectamente cómo funciona el tema ahora muchos me dicen Rubén, pero pero es que yo veo en la plataforma MT4 que los números se mueven y que todo se mueve eso es muy sencillo, yo no sé si ustedes se acuerdan de un trader que se llamaba Antonio Martínez y que le descubrieron una estafa utilizando una cuenta real y una cuenta demo que tenía un delay de 20 minutos estas plataformas de estos esquemas utilizan delays de segundos o de microsegundos y simplemente puedes simular, perseguir el mercado ya te voy a explicar cómo funciona realmente y por qué tú sientes que realmente las operaciones entran pero a un ojo entrenado pues no lo engañan. Esta plataforma supongamos que está en real, ¿cierto? O sea, que recibe data real del proveedor de data real. Y esta plataforma tiene 20 minutos de delay. ¿Qué hacía Antonio Martínez? Antonio Martínez veía que la gráfica había... O sea, que la acción de Apple de aquí a aquí había subido. Y en su plataforma demo con 20 minutos de delay, este punto es este punto. Entonces en la plataforma demo, ¿qué hacía él? Compraba porque ya sabía que 20 minutos después el precio iba a estar por acá arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando él compraba, obviamente la plataforma demo, Loom, mostraba Loom las ganancias hacia arriba y él salía arriba. ¿Por qué? Porque él iba viendo por delante lo que iba a pasar y disparaba con una latencia hacia atrás. Y hasta por eso le dirán a ese esquema de sistema de alta latencia. Pues claro, porque si tengo un software que puede leer la data del proveedor de datos y yo me anticipo, sé que en un segundo el precio está aquí, pues yo en la, en la base de datos escribo con un segundo por detrás. Entonces, cuando la base de datos calcule contra el precio real, pues me vamos, pues siempre voy a ganar y siempre voy a tener, voy a escribir resultados entre comillas reales en la plataforma. Entonces es un esquema bastante elaborado, solo tengo que aceptar. Pero... Ven, ven cómo ustedes no se pueden eh, confiar de, de de esos numeritos que simplemente son esos, son numeritos que ustedes ven en estas plataformas ojo entrenado no lo engañan ¿bien? entonces eso es más o menos lo que funciona en lo que fue daily básicamente en la plataforma desde una base de datos iban escribiendo ganancias la gente tenía la sensación de que ganaba porque le pagaban en lo que es Turbo, Warbitur eh, Omega Pro todo, presuntamente me toca decirlo así presuntamente lo que ellos hacen es, tienen un demo y ese demo lo alimentan desde la base, mueven la base de datos, tienen un sistema de alta latencia en la base de datos que puede leer, que eso es muy sencillo de hacer, la data real que entra desde el proveedor de datos y escriben los resultados con fechas o segundos previos, de tal manera que siempre vas leyendo qué va pasando por el mercado adelante, entonces al ojo no entrenado pues vos sentís que los juegos se están moviendo en tiempo real cuando no está pasando así. así que bueno, aquí les dejo este video, es corto es muy difícil, no lo quería hacer porque no no es para mí tan fácil explicar esos esquemas técnicos no sé si algo el... chicos eh, bueno ya vimos cómo es que eh, cualquier persona puede hacer este tipo de estrategias o este tipo de manipulación en, en, en, en meta trading eh, en meta trader 45 eh, inclusive un broker eh, un muy buen video felicitaciones a este muchacho eh, Vayan a su canal, Trading Ideas. Eh, voy a dejarlo en la descripción. Bueno, voy a dejar el, el video en la descripción. Una vez que ustedes lo estén viendo, pueden suscribirse. Eh, y pues, muchachos, eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.